Muy buenas Endurator, hoy estamos en el trastero de los Endurator y os traemos un regalo que hemos adquirido. Es un regalo que nos viene muy bien en nuestras rutas, siempre y cuando no lo tengamos que utilizar en ocasiones muy graves. ¿De qué estamos hablando? Pues en un momento os lo enseño. Vamos a ello. Freestyle Friday sing along metronome, Bien, como podéis comprobar, aquí tenemos lo que estábamos hablando. Es un botiquín eh, para nuestras rutas, ¿vale? Eh, lo compré en una página, en eh, la página Tonton. Eh, ahí abajo ahí os abajo pondré el enlace. Y es un maletín que me costó 3 euros en oferta. Entonces compré, adquirí dos. Uno para, para la bici y otro para llevarlo en el coche. ¿Por qué he comprado este maletín? Bueno, pues lo he comprado porque sabéis que en las rutas y más en las de enduro tenemos accidentes leves o graves. Y este maletín es pues para, para intentar solventar un accidente leve. Y bueno, un grave no sé si, si está capacitado, pero aún así deseamos no utilizarlo. Es un maletín que, bueno, que tiene unas medidas eh, adecuadas para llevarlo en una mochila y se compone, pues bueno, de dos. Se compone aquí de dos pisos, ¿vale? Con, con tres bolsilletes: un piso aquí arriba y el otro aquí abajo, con tres bolsilletes. Entonces, ¿qué, qué es lo que lleva? Este martín, bueno, pues lo voy a enseñar. Vamos a dejarlo aquí. Vale. Como podéis comprobar, llevo unas tijeras. Y las he probado. Y bueno, eh, puedo decir que cortan. Por lo menos el papel. Sí que son un poco endebles, pero bueno. Para utilizarlas en un momento adecuado, yo creo que sirve, Vale. Como podéis comprobar, corta. ¿Qué más lleva? Bueno, lleva unas pinzas de plástico que supongo que serán para extraer cualquier eh, residuo que, que tengas en una herida. Y aquí lleva esto que no sé qué para qué es. Que, bueno, tiene una, creo que tiene una función de, de, de pinza o algo de pestaña, pero no. No sé qué, qué puede ser. Ya también eh, dos impedibles. Bueno, pues para... Así hay que utilizarlos. Que creo que esto tiene, un, tiene un, una lógica que ahora después la veremos. ¿Vale? Tiene... Eh, toallitas para los picores de cualquier insecto vale, pues supongo que insecto se refiere a abeja o avispa, que es lo más lo que si te pica pues eh, te puede hacer salir una inflamación y esto por pues, supongo pues, que te calmará, ¿vale? tiene también sobres con toallitas de alcohol podéis ver, tiene bastantes herméticas Bueno, tiene tiritas, que no las he probado, evidentemente. No sé si pegarán o no pegarán, pero bueno. Y tiene vendas. Estos son vendas como vendas tipo parche eh, esterilizadas. Y tiene dos sobres. Esto sería. Lo que hay en el piso de arriba. Ahora vamos a ver lo que, había, lo que hay en el piso de abajo. ¿vale? Tiene aquí una venda. ¿eh? recintada, Todo, todo va al Tiene un poco de esparadrapo, un rollo. O un medio rollo, porque no tiene mucho. Pero bueno, la cuestión no es, es no utilizarlo. Y si hay que utilizarlo en ocasiones leves. Tiene bastoncillos para los oídos, pero evidentemente estos no son para los oídos, será pues para utilizarlos, eh, pues, para mojarlos, no sé, pues, eh, para algo es, pero para los oídos evidentemente no. Y aquí tiene para hacer un cabestrillo, que esto está muy bien, entonces supongo que los impedibles serán también pues, para, para poder eh, poner este cabestrillo es lo que creo y ya no lleva nada más realmente a, a este a este maletín de, de primeros auxilios lo que le hace falta lo que le falta es un bote de betadine porque el betadine viene muy bien para las heridas y eh, algunas algunas pastillas nosotros vamos a añadir Vamos, vale, dos pastillicas, eh, esto era ibuporfeno, otras dos pastillicas, vale, norotil, otras dos pastillicas y fortasen. Que también es muy importante otras dos pastillicas y os preguntaréis eh, Endureito ¿por qué pastillas? Bueno, bueno pues tiene una, una fácil explicación que nosotros nos dimos cuenta nosotros antes salíamos sin, sin sin botiquín, sin pastillas ni nada y, y, y es verdad que cuando tienes una caída que es leve, que es una caída pero que te llevas un golpe leve cuando, cuando estás en la ruta pues llevas dolor. Entonces decidimos, un compañero decidió, pues, echarse unas pastillas Pues un dos ibuprofeno, dos norotiles, tal. Y, y sí que cuando tienes una caída, como, como os digo, si te tomas un norotil o un ibuprofeno, pues esa ruta se os va a hacer más leve de dolor que si no lleváis nada. Entonces por eso nosotros vamos a añadir pues eh, dos amoxicilinas, que amoxicilinas para infección, dos norotiles, dos ibuprofenos que son eh, para el dolor inflamatorios y el fortason, eh, Fortasen es por si, por si, por si te llevas un, un problema de diarrea, pues te tomas un Fortasen que no es aconsejable tomar muchos pero bueno, uno cada X tiempo si estás así del estómago eh, te alivia. Y ahora pues os vamos a enseñar cómo se monta. El martín. es muy fácil y muy sencillo, ¿vale? Y lo que haríamos es, ponemos aquí, cabestrillo, bastoncillos, el paragrapo y, y, la, y la venda, ¿vale? Las pastillitas las echaríamos aquí. Y ahora lo que haríamos es, todas las vendas, las meteríamos aquí, impedibles, Tenemos aquí. tijeras, pinzas, Bien, así está montado, así estaría montado. Ver. Está bien montado. ¿Qué es lo que le falta? Pues bueno, como digo, le falta un botecico de betadine. Porque el betadine pues, es bueno también pues, para las heridas, la infección y para poder proteger un poquito. Bueno, y ya pues cerraríamos el maletín. El ya tendríamos nuestro maltín, como podéis ver. La función de estos botiquines es para que la lleve, para que la lleve un compañero. No hace falta que todos llevemos un botiquín. La cuestión y la función de esto es no utilizarlo, pero no para que para que no se, pa que se me gaste, sino porque a nadie le gusta caerse y si nos tenemos que caer o nos caemos. Que sea una caída leve, porque si es una caída grave, a lo mejor este botiquín no nos sirve. Si os ha gustado, eh, dadle a me gusta, que lo tenéis ahí. Si creéis que un compañero le puede servir o está bus o buscando un botiquín para adquirirlo, compartidlo con él, porque aquí abajo pondré el enlace, no es publicidad. Lo pongo por si lo queréis comprar o si no. Para seguir viendo vídeos de este estilo, eh, el trasero de los Endurators, eh, suscribiros al canal que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo.